Gracias, amigos televidentes. Gracias a, a Amado, a Francia, a todo el ah, equipo. Miren, ahí es lo que yo quiero eh, delimitar en el día de hoy, deslindar, dividir. De en el día de hoy hay gente a veces que no comprende la metodología de los programas. Eh, a veces no entienden eh, cuál es el formato de los programas. Y entienden que a veces las, los debates y las discusiones que se dan en el transcurso de los programas son de carácter personal. Yo debo aclararle a ese tipo de gente que piensa eso, que no lo es. Eh, en el caso, por ejemplo, de nuestros compañeros profesionales de alta calidad, el caso de Francis Rodríguez, el caso de Amado, el caso de Carolina, que se integra pr pronto ya, y el caso de, del compañero Fulvio. Los debates que se dan aquí son meramente de ideas, no de cuestiones personales. De manera que para la gente que se lleva la idea de que Francia y yo somos contrarios, que somos enemigos y que nos vivimos matando, no es así. No, no, sí hacemos planteamiento de ideas diferentes, él tiene una posición, yo tengo otra, más a veces tiene una posición, yo tengo otra, a veces coincidimos, pero esa es la democracia. Y la, la sociedad dominicana tiene que irse encaminando hacia eso, hacia vivir en el disenso, a entender que hay gente que no piensa como usted y que hay gente que piensa como piensa y que usted no va a poder modificar eso nunca, porque... Esa es precisamente la diversidad. Tomando eso como parámetro, como premisa, ¿verdad? Como introito a este comentario del día de hoy, vamos a hablar de el aborto y sus tres causales. Yo envié una fotografía al equipo de producción para mostrarle a la gente un mapa que indica los países que permiten el aborto en el mundo y los países que no lo permiten. Y entonces, yo quiero que usted, en su casa sentado, usted se despoje primero de la religión. Tiene que despojarse de la religión. Ahora, ya que usted se quitó el traje de la religión, ahora quítese el traje de la pasión. Ya quitado el traje de la religión y de la pasión, entonces, ahora, quítese el traje de la ignorancia, desde mi punto de vista. Yo respeto al que, al que no esté de acuerdo conmigo. Y entonces, yo quiero que usted, en full pantalla, muchachos, me diga, ¿qué tienen en común los países que usted ve en verde que son precisamente los países que permiten el aborto. ¿Qué tienen en común esos países? Fíjense ustedes que Asia prácticamente completo, Europa prácticamente completo, Estados Unidos, Canadá, el norte del mundo, salvo Australia que está allá abajo, Nueva Zelanda, prácticamente están todos en verde, permiten el aborto. ¿Y qué tienen en común esos países que son desarrollados? Entren para acá, muchachos, y lo ponen ahí, ¿verdad? Esto que usted está viendo aquí a mi lado, ¿verdad? No, Eric, es en la pantalla. Esto que usted está viendo aquí a mi lado, eso que usted ve ahí. Eh, lo verde. Lo verde. Son los países que permiten el aborto. ¿Y qué tienen en común? Que son países desarrollados. ¿Y cuándo un país se desarrolla? Cuando su gente comienza a pensar diferente, a actuar diferente y no a vivir en el oscurantismo. ¿Qué pasa? Las tres causales, y yo voy a citar aquí precisamente a un sociólogo alemán que nos recomendó el profesor Wilson Camacho, Ulrich Beck. Está difícil el nombre de pronunciar. Alemán. Beck, alemán. alemán. Miren, este dato interesante que yo encontré aquí, que lo quiero aplicar al momento. Vamos a ver. Eh, yo lo voy a buscar para que ustedes me acompañen. Dice aquí: Ulrich Beck. ¿a ¿Qué nombre? ¿Tú, tú, tú, sociólogo alemán es un diablo. Dice: Ciertamente, ciertamente se puede decir no al progreso, pero eso nada cambia su transcurso. Posee un cheque en blanco más allá de la aceptación o el rechazo. Yo voy ahora a contextualizar eso al aborto. Ciertamente usted puede estar en contra del aborto o no, pero eso es indetenible en un país que pretenda ser desarrollado, porque el desarrollo, óigame bien, sociedad, el desarrollo trae consigo todo ese tipo de derechos. Es decir, que cuando ustedes vean que la República Dominicana rompa con esos esquemas, con ese sistema establecido, comienza a romper todo eso, entonces ustedes tienen que ir viendo ya, estamos desarrollándonos como sociedad, vamos avanzando. Un ejemplo de ello es la participación de la mujer, que en la República Dominicana ha avanzado muchísimo. Eso es parte de eso. Significa que la República Dominicana está avanzando, se está desarrollando. Pero, pero, escucharán ustedes voces naturalmente con sus posiciones, con su teoría que se les respeta, pero que, con la cual yo no comparto. ¿Por qué? Porque el derecho a, al aborto es un derecho que tarde o temprano, hoy o mañana, se va a convertir en un derecho fundamental, Óigalo bien. Fundamental el derecho a usted decidir sobre su cuerpo. Por ejemplo, como un tatuaje. Yo no me pongo un tatuaje. ¿Pero está prohibido ponerse un tatuaje en el cuerpo? No, no está prohibido. Ahora, aquí en, estas, en, esta, en esta región de, del mundo, es una especie como de estereotipo de que se dice sí. un yeah. estigma y te dicen a ti: está tatuado es un delincuente. Ven, pero ya, es una construcción. Ya no tanto, porque se han popularizado Exacto. mucho. Pero antes, todo el que tenía un tatuaje venía pero de la cárcel. Exactamente. De en la cárcel, pasa? el único sitio donde se hacían tatuajes. ¿Qué pasa? Esto es una, una situación que la hemos, la hemos ido cambiando. Igual que, por ejemplo, los afros. Antes, el que se, el que se dejaba mucho cabello aquí, ¿verdad? Mucho cabello arriba eh, y, se, y se raspaba aquí debajo, muchachos, si entran en el detalle. El que se dejaba mucho caballo aquí arriba y se raspaba aquí debajo era un delincuente. Se le llamaba, incluso se dice Pelada Caliente. Yo le voy a hacer una foto, eh, amado, a un letrero que hay en la fortaleza, ojalá que no lo quiten, en la fortaleza eh, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, ¿Qué dice ah, Valle. Okay. Pelada Caliente. Yo me quedo mirando, ¿y qué es una Pelada Caliente? Óyeme hasta dónde está el atraso de las autoridades Pelada Caliente. Y si a mí me da la gana. De pelarme en cacos como por ejemplo todo, como así como se dice, de hecho yo soy calvo, verdad pero si yo tuviera mucho cabello me lo dejara para arriba como yo quisiera o me dejara adrelo como me diera la gana, porque ese es el derecho que establece la constitución al desarrollo de la libre personalidad, que yo puedo creer en lo que yo quiera y ser lo que yo quiera y vestir como yo quiera y andar como yo quiera, si quiero andar con 60 aretes, ese es mi problema, no el suyo. Pero ese mismo derecho que yo tengo a hacerme eh, orificios en mi, en mi cuerpo, ese mismo derecho que yo tengo a tatuarme o a no tatuarme, es el mismo derecho que la mujer violada, oigan esto, la mujer violada tiene a decir yo no quiero eso, porque no fue fruto de mi deseo. Me, me violaron, me forzaron a hacer eso que yo no quería y por tanto no lo quiero. Tiene derecho. Usted ahora podrá tener desacuerdo, acuerdo, pero eso viene... Eso es como, un, como una patana cargada de cemento, indetenible, ¿Mm? indetenible, porque en la medida en que los países van desarrollándose, van adquiriendo derechos que usted no se imagina, incluso los derechos de medio ambiente son precisamente fruto de eso, los derechos colectivos, el derecho, por ejemplo, a la vida, el derecho, por ejemplo, eh, a, a la educación, a la salud, todos eso, incluso el derecho al deporte el derecho a la vivienda, todos esos derechos los hemos ido consiguiendo poco a poco, significa que la República Dominicana ha ido avanzando. Y por eso que ustedes ven, eh, en la imagen muchachos, por eso que ustedes ven que esos países, miren a Estados Unidos, mayormente, Canadá, usted se va, por ejemplo, Rusia, China. Eh, miren la, la, la India, ahí usted va a encontrar, eh, ahí, eh, incluso mira, Italia, España, Alemania, eh, Noruega, eh, Suecia, su, eh, eh, Suiza, Finlandia, la mayoría de países desarrollados del mundo permiten el aborto, incluso, incluso, y esto no es una promoción, incluso lo permiten, porque naturalmente eso tiene, tienen etapas, hasta las 14 semanas, hasta las 20 semanas, y hay momentos que ya no se puede porque estoy diciendo si tú no lo hiciste ya no lo puedes hacer porque debiste tomar la decisión antes y con relación a todo eso es indetenible que la sociedad dominicana tarde o temprano va a terminar adquiriendo esos derechos esto que yo estoy diciendo no es para la sociedad de hoy hoy no me van a entender muchísima gente pero cuando se dé yo voy a estar ojalá esté vivo para decirles se los dije porque en la medida en, la, en, en que los países se desarrollan y van rompiendo con todos esos estereotipos, con ese, ese ocurrantismo, en esa misma medida van adquiriendo derechos. Y por tanto, yo creo que el tema de las tres causales, cuando representa un peligro para la madre, cuando es fruto de una violación o cuando el feto no tiene viabilidad, debe ser incluido en el Código Penal. ¡Ya! Para salvaguardar la vida de la madre y para evitarle situaciones a familias que saben que un feto no va, que no va a vivir cuando salga del útero para que entonces terminar eh, llevar a la mujer a ese, a ese estado si se quiere de tortura durante nueve meses para luego ver morir a su hijo cuando ella pudo evitar eso desde el principio. Entonces con relación a todo esto eh, yo me declaro a favor de las tres causales y... Sabemos que aunque no sea ahora, por, la, por el atraso que tiene la República Dominicana en sentido oh, pues, eh, de desarrollo, no, no eh, de conocimiento, pero eso esos tallos temprano no, no es vendrá, como ya yo, lo decía Ulises. Peck.